Pero la verdad es que este video es un poco distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer Porque no es un tutorial como tal Sino que te voy a mostrar la forma en la cual abordé un problema con el cual me enfrenté hace poco tiempo Resulta que sabemos que Revit permite modelar las mallas electrosoldadas Para elementos tipo muro o elementos tipo losa Lo que sucede es que el modelado de la malla a veces es un poco incómodo Además de que es muy complicado de poder visualizar bien lo que está pasando Sobre todo con nuestras lapos Por ejemplo, yo puedo venir aquí tranquilamente A aislar este elemento modelarle el refuerzo y simplemente empezar a modelar las diferentes zonas que va a tener la malla electrosoldada y me lo está mostrando perfecto se ve sin ningún problema resulta que esta malla tengo que ponerle un traslapo a partir de este lugar tranquilamente puedo venir aquí otra vez volver a modelar la malla digamos que ahí estoy haciendo el traslapo un poco aproximado voy a visualizarlo también en la vista en la que me interesa ya que está Digamos que es un poco complicado ver el traslapo. Y sobre todo para una persona que puede no estar muy acostumbrada a ver ese tipo de modelos. Se va a complicar bastante la situación. Entonces, ¿qué otra forma podemos tener para modelar esto de una manera un poco más amigable con el usuario? Y que igualmente tengamos todas las cuantificaciones que necesitamos. Mi solución fue básicamente hacer una familia que fuera completamente dedicada al refuerzo de la malla electrosoldada. Entonces terminé con una familia basada en muro en la que simplemente es un rectángulo que destruí con toda la información que estoy necesitando para poder hacer cuantificaciones, hacer estimaciones de costos, hacer pagos a contratistas en obra, hacer pedidos de material en obra también. Y básicamente terminé con unos parámetros básicos. Longitud, ancho o altura, dependiendo cómo lo estemos viendo. El área, fundamental, tengo el peso de la malla electrosoldada. Estos son datos que salen de las tablas de fabricantes de mallas electrosoldadas. Tengo los diámetros de las barras longitudinal y de la barra transversal. Y también tengo el espaciamiento de las barras longitudinal y transversal. Y lo que hice fue hacer diferentes tipologías según lo que necesitara para mi proyecto. Ahora, eso está muy bien. El detalle es que el modelo, si bien no es muy grande, sí es muy tedioso modelar todas las mallas con todos los traslapos que van a tener. Solución, un script en Dynamo. Termina siendo entonces una automatización que básicamente lo que hace es tomar los muros que yo necesite y les aplica la familia que acabé de mostrarte utilizando los traslapos que yo le defina para poder colocar y modelar las mallas de manera automática o al menos la representación de la malla. Al script lo llamé Wall Reinforcement Placement. Simplemente lo que tengo que hacer aquí es seleccionar los muros que quiero reforzar, selecciono el tipo de malla que le quiero poner y configuro algunas cosas básicas como su traslapo horizontal, su traslapo vertical y si voy a extender las mallas más allá de los límites del muro, especialmente útil para los antepechos. Entonces, por ejemplo, aquí en mi tabla de muros los tengo divididos por tipologías de muros, puedo seleccionar acá mis tipos de muros M1, puedo aislarlos del modelo tranquilamente y es cuestión de venir y seleccionar los muros a los cuales quiero ponerles el refuerzo. El tipo de refuerzo que le quiero poner, que por aquí abajo los tengo todos. A este en particular le voy a colocar una malla electrosoldada para muros. Y simplemente voy a dejar la configuración como está por defecto. Cuando lo corro, el resultado que tengo es el siguiente. Si te fijas, acá tengo unas representaciones de lo que vendría a ser la malla electrosoldada. Y con toda la información que necesito, tengo longitud ancho, tengo el área de la malla electrosoldada Y ahora te voy a mostrar cómo hago para calcular el peso de cada una de estas mallas Que al fin y al cabo el peso es lo que me sirve para hacer estimación de costos Y el área es lo que me sirve para hacer pedido en obra Puedo hacer exactamente lo mismo con mis muros de la parte superior La única diferencia es que como son los muros finales no van a tener un traslapo vertical Entonces simplemente pongo el traslapo en cero, ejecuto y tengo mi malla modelada. Exactamente igual puedo hacer con mis otros tipos de muros, que en este caso son M2 y M3, que todos tienen exactamente el mismo tipo de malla electrosoldada. Puedo seleccionarlos. Sin seleccionar los últimos para nuevamente aplicarles un traslapo de 0 verticalmente. Colocar acá traslapo de 0.4. Y la malla es un poco más grande porque son muros que están soportando mayor carga. Es esta de acá. Y simplemente ejecuto, con los muros de encima hago exactamente lo mismo, lo selecciono es la misma tipología, la única diferencia es que no va a tener traslapo vertical y ejecuto muy bien, básicamente aquí tengo modelada ya toda la malla electrosoldada o al menos las representaciones de la malla electrosoldada en todos los muros del proyecto Hola, ¿cómo estás? Soy Juan de Postproducción y parece ser que editando el video me di cuenta que no te mostré algo que te quería mostrar y es el script internamente. La verdad es que no es nada complicado, es un cálculo relativamente fácil saber dónde van a estar los traslapos de las mallas y utilicé un poco de codeblocks, algo básico de Dynamo utilicé algo de Python, pero la verdad es que es un Python muy sencillo porque ni siquiera utiliza la API de Revit, sino que es código de esos que te enseñan en Kinder y básicamente esto es todo lo del script. No es un script para nada complicado y el tiempo que ahorra es demasiado. Entonces para que lo tengas en cuenta y continúo video. Ahora la situación es que si bien estos muros me permiten a mí ver relativamente fácil lo que son los traslapos. y si por ejemplo aíslo esto, puedo ver muy bien dónde están los traslapos tanto horizontales como verticales en cada uno de los muros. El objetivo es que yo pueda tener esta información pero a nivel de los elementos en concreto. De tal manera que si yo selecciono por ejemplo... Este muro de acá, yo puedo ver cuál es el área y cuál es el peso de la malla electrosoldada que tiene el muro. Para eso me hice dos parámetros personalizados, área malla electrosoldada y peso de malla electrosoldada, que por ahora están en cero y en 0 los dos. Para eso me hice otro script adicional, que lo llamé Beanforcement Calculation, que simplemente lo que hace es buscar estas tipologías que tengo aquí de mallas electrosoldadas y me transfiere la información y me calcula el peso además. Para ponérselo a cada uno de los elementos en concreto. Entonces si te fijas, cada uno de los elementos en concreto tienen área y peso en cero. Todos, absolutamente todos están en cero. Pero después de que venga acá y ejecute mi cálculo. Que se ejecuta ciertamente rápido. Ya lo que puedo tener es que al seleccionar cualquier muro, tengo su área y tengo su peso de malla electrosoldada. Entonces lo que me permite hacer esto es simplemente crear una nueva tabla de cantidades para los muros. Donde puedo añadir el área de la malla, añadir el peso de la malla, peso malla electrosoldada y puedo calcularle los totales a ambos datos de tal manera que pueda tener información con la cual poder trabajar más adelante. En este caso tengo 1095 metros cuadrados de malla electrosoldada y 3 toneladas y media de malla electrosoldada para los muros. Además de estos también hice otros scripts adicionales para poder hacer las conexiones de muros a cimentación y las conexiones de muro a muro. Por ejemplo, cuando yo vengo acá y selecciono estos dos muros, perfectamente puedo utilizar otro script adicional que hice, que lo llamé Wall-to-Wall -wall Connection, o sea, conexión de muro a muro, donde puedo seleccionar los muros que necesito, correrlo, y tengo aquí mi refuerzo modelado. Aparte de eso, también tengo uno para conexiones de muro a muro tipo T, que me hace esto. Y lo más interesante de todo es que puedo perfectamente seleccionar todo un grupo completo de muros. Voy a seleccionar esta parte de acá. Voy a aislar lo que no me sirve. En este caso, perdón, lo que me sirve. a ser de esta manera. Voy a ocultar todo lo que son los antepechos. Estos de acá también. Y simplemente puedo seleccionar todo mi conjunto completo. ejecutar el script y me hace las conexiones respectivas, entonces lo que sería el modelo de acero de refuerzo para este proyecto se vería algo más o menos por el estilo, ya completamente terminado el resultado final vendría a ser algo muy similar a esto, donde claramente puedo ver las conexiones que hay de muro a muro, voy a cerrar todo esto que tengo por aquí abierto, donde puedo ver muy claramente las conexiones que hay de muro a muro, de muro a losa, claramente de muro a cimentación. Y además puedo ver toda la representación de la malla electrosoldada sin que me estorbe tanto con verlo con todas las barras modeladas. Lo importante al fin y al cabo es poder tener la información que me sirva para mi proceso de presupuesto, para mi proceso de control de obra, para mi proceso de pago a contratistas, de pedido de materiales y todo lo que haya en el intermedio. Un video un poco diferente para mostrarte cómo abordé un problema que me surgió en estos días. Y además a invitarte a que puedas pensar fuera de la caja. Y además a que te suscribas a mi canal.